se anunciaron resultados finales de eficacia para la vacuna candidata de Moderna a base de ARN mensajero. Con esto ya son dos vacunas candidatas que completan sus ensayos de fase 3. Ahora toca a las agencias regulatorias revisar la totalidad de los datos antes de decidir si las aprueban o no. Por otra parte, el plasma convaleciente no parece mejorar la evolución clínica o reducir la mortalidad en pacientes con neumonía por COVID-19, según los resultados de un ensayo clínico controlado. Y un estudio piloto muestra que la PCR a partir de saliva funciona muy bien para diagnosticar la infección y es ciertamente más sencilla de realizar que las muestras nasofaringias. Para más información, visita nuestra web. Thank mm -hmm. you.